Las ruedas de la patrulla giran y giran, giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de la patrulla giran y giran por toda la ciudad. La radio de la patrulla dice... Me ¡Mando a los autos! Radio de la patrulla dice... ¡Llamando a los autos! Por toda la ciudad. Atención, atención. ¡Llamando a todas las unidades! ¡Repórtense inmediatamente! Entendido, estamos en camino. ¿Se trata de una emergencia real? Seguro que, que sí. sí. La sirena de la patrulla hace... La sirena de la patrulla hace uu uu uu por toda la ciudad Esta es una emergencia, mejor enciende las luces ¿Puedo apretar el botón? Claro, Tui Las luces de la patrulla brillan y brillan, brillan y brillan Brillan y brillan las luces de la patrulla Rum rum rum rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, El motor de la patrulla hace rum, rum, rum por toda la ciudad. Conozco un atajo. Sosténganse fuerte, es un camino difícil. <ríe> <tos> ¡Sí! <tos> El camión de policía brinca arriba y Arriba y abajo, arriba y abajo. El camión de policía brinca arriba y abajo. Por toda la ciudad. ¡Qué bueno que llegaron tan pronto! ¡Miren! ¡Bingo! ¡Bravo! ¡Bingo! ¡Estás a el camión de policía ha salvado el día Salvó el día, salvó el día El camión de policía ha salvado el día Por toda la ciudad Por toda la ciudad